si sí, vimos, eh, todo el mundo empezó a, a decir que, hay, que las personas son, eh, que, están, que, siguen, que siguen cualquier cosa, que son gente bruta, que mira, no toman esa medida, que muchos criticando las religiones eh, y así por el estilo. Y que yo creo que quienes tenemos la responsabilidad de dirigir y quienes tenemos la responsabilidad de tener el saltén por el mango, somos los responsables de que las cosas eh, sucedan o no. Y eso es así, el, el Para mí, el, el que fue ahí eh, no es tan culpable como que el, el que permitió que se reuniera esa cantidad de personas. Lo primero es que ese señor, para llegar al sitio donde, donde él plantó la cruz, pasaron una, cuánta horas? Ocho o seis horas. 8 o 6 horas desde que tú entras a Puerto Plata hasta donde llegó ese señor, son mucho, son muchas las horas, ¿verdad? O sea, que no fue que de repente se apareció ahí y no, no, no. Yo creo que las autoridades se le fueron de la mano para no decir que pudieron ser los organizadores de ese evento. Porque, al, así como, serio, perdón, así como tú planteas, muy bien lo describe, al momento... De llegar a este señor a la ciudad de Puerto Plata y las mismas autoridades eh, percatarse de que se estaba reuniendo <coughs> esta cantidad de personas debió inmediatamente hacer algo para impedir que esta situación eh, se llevara a cabo como lo que nosotros ese espectáculo de muy mal gusto que vimos nosotros en el día de ayer en medio de esta situación de esta pandemia donde se está pidiendo el distanciamiento obligatorio para evitar el contagio miren lo que se lo que se genera en la ciudad de puerto plata en el día de ayer así sí, que sí. así como debemos de culpar a, los, a las personas que asistieron y así hay que culpar también en su, en su justa medida a las autoridades que, que permitieron tal vez que esta situación se produjera eh, tal cual. Porque déjame decirte, Víctor, él no llegó en avión ni en sí, vehículo. fotos ya cuando estaba en la playa. Oye, antes, oye, no, de... que se pues eso es lo que te estoy diciendo, Víctor. No me digas tú a mí que eso fue fruto de la espontaneidad. Porque, porque esa, esa gente, eh, el, ese grupo no lo siguió en Santiago porque él pasó por Santiago él pasó por la Vega porque era caminando que iba señores era caminando que él iba ¿no? entonces me va a decir a mí van a insultar mi inteligencia y quizá de muchos dominicanos y más del pueblo dominicano que eso fue de una manera espontánea no me lo creo no me lo creo eso eso fue fruto de no comprender en qué situación estamos Lo, lo peligroso de, de, de esta situación es no, no estamos entendiendo que es una pandemia, no estamos entendiendo que ya van eh, cientos de muertos, no estamos entendiendo que esto está acabando con la economía dominicana, no estamos entendiendo que nuestra vida es otra, que nuestra vida ya es diferente, que nosotros va, somos ya unos, unos ciudadanos y unos seres humanos diferentes después de esta pandemia, o sea, es que no se ha entendido nada en absoluto, solamente están entendiendo, mira qué dolor me da, que solamente estamos entendiendo la magnitud del problema el que cuando se nos muere un familiar, solamente después lo otro parece pero, que es un anuncio. Pero eso serio que tú dices, que entendemos en el momento cuando, se, cuando se fallece el familiar, porque automáticamente pasan los otros y entonces como que se olvida, porque si no si un familiar nuestro producto de esta pandemia, oye, eso tiene que quedarse ahí, colaborar, contribuir a que otros no sean afectados. Mira, en ese mismo orden, y en el caso nuestro de San Francisco de Macorís, en el fin de semana se corrió la voz de que mm -hmm. había un movimiento aquí en Macorís que estaba, o eh, que está, espero eh, que se hayan que se le haya olvidado, digo, organizando unas, un, una especie mm -hmm. de caravana en contra del coronavirus, yo quisiera que me explicara el sí. coordinador organizando quienes están organizando eso sí, sí, sí. que me explique ¿qué es eso una caravana en contra o una eso acción en contra, santísimo. la única caravana la única acción que se puede hacer en contra del coronavirus es usted quedándose en su casa y, y si tiene que salir por la razón que sea pues poniéndose la protección del lugar una mascarilla unos guantes y manteniendo el distanciamiento entre una persona y otra esa es la única acción la única protesta que usted mismo debe hacer pero yo quisiera que me explicara en contra del coronavirus porque quien se huelga manifestaciones a, a mí me da risa porque nosotros propusimos oye pues, se han hecho protestas en contra del cabildo en contra del gobierno Atallar en contra, los contra de Muné que estafó este pueblo esta región sí. Eso, eso, eso sí son protestas que se justifican claro. por, por ejemplo serio, ayer la iglesia católica hizo una jornada nacional de oración sí, sí, sí, excelente. para que esta pandemia eh, de, eh, termine, pero eso es una jornada de oración pidiéndole a Dios, al divino creador, ¿verdad? Que intervenga y que pare esta pandemia. Pero, ¿cómo va a ser una jornada eh, en contra, pero en contra de quién? Dime, señor. No. Una, una caravana en contra del coronavirus. ¿Quién no. es el coronavirus? No, no, no, no, no, no. caigan no en ese gancho. Ojalá que esa acción que el fin de semana corrió la voz a través de las redes que se está. Eh, eh, eh, montando una empresa de actividad que era una caravana que eso haya salido de la mente de quien ha, ha pasado eso esto. eso eso gracias desgraciada y gracias a Dios que pasó esto de Puerto Plata porque así la gente por lo menos sintió que, que era un, algo incorrecto ¿Tú me entiendes pero hoy una caravana wow es duro ¿eh? o sea que me explique o sea pero díganos, cuál es la razón lo que queremos es sacarle, eh, queremos brillar, queremos buscar cámara, de alguna pero, manera. Como pero busque, que queremos, cámara, llama, busque, busque cámara llamando a la gente que hace en su casa. Exactamente, busque, si usted tiene la posibilidad, vaya, eh, auxilia a una persona que tenga necesidad y dele su mano amiga. A, busque cámara de esa manera. Así que yo entiendo que debe eh, eh, buscarse cámara. No haciendo cosas que vayan a contribuir con que esta pandemia, pues... Eh, por lo menos pueda mermar. Sergio, en otro orden, eh, ¿sabes tú que ya tenemos autoridades nuevas, verdad? Sí, sí, sí, Estamos, sí el fin de semana. El, el pasado viernes, aunque de manera tímida, producto de la situación, pues tomó posesión el alcalde electo, el señor licenciado Siquiones de la Rosa y la vicealcaldesa, la doctora Timita González, así como los demás eh, regidores electos, ya están posesionados. Eh, me imagino que no han podido todavía ¿verdad? Eh, eh, integrarse como debe ser por la situación que vive el país y específicamente el municipio de San Francisco de Macorís, también fue tenemos un nuevo presidente de la o sea, de la, la, la capital que es Junior Martin un joven, o sea que en su gran mayoría eh, son nuevos los los los eh, no Sí, que tenemos aquí en San Francisco de Macorís. Así que en su momento, pues nosotros eh, comenzaríamos a evaluar ya eh, el, su trabajo propio al, al hecho de, de ya formar parte del gobierno municipal de San Francisco de Macorís. Lamentablemente, en una situación muy difícil, toman posesión, donde eh, decía un amigo que donde no hay nada, cualquier cosa es importante. La sí, o sea, sí, acción que pueda hacer el, el cabildo en este momento, me pues, imagino que será eh, llamará la atención, eh, porque los últimos meses, y hay que decirlo, el cabildo municipal pues, brilló por su por ausencia, ausencia. ausencia. Vamos a esperar entonces que las autoridades eh, terminen de tomar posesión y que comencemos ¿verdad? a ver las acciones ya de de la nueva administración municipal que tenemos en San Francisco de Macorís. Así es, señores. Y da, felicitarlo y de, y que de una manera u otra, eh, vamos a decir un cliché que dice que continúen haciendo lo que está bien y que cambien lo que está mal. ¿No Esa es la idea. Así ¿no es. <risa> Esa es la mientras, idea. Mientras tanto, y, y ese cliché no tiene que ver nada con el gobierno. ¿eh? <risa> mientras tanto, el Poder Ejecutivo pues, eh, pidió la extensión del claro. Estado de emergencia. Sí, y ayer por el Senado de la República y el día de hoy pues será conocido por la Cámara de Diputados. Vamos a ver eh, qué va a pasar cuando conozcan esta solicitud del Poder Ejecutivo para extender por 25 días más la el llamado de emergencia. Sí, pero por otra parte, el también el Poder Ejecutivo eh, eh, tiene un plan para empezar la reintegración de algunos empleados eh, ya de, a nivel nacional de público y privado. O sea que de una manera u otra... Se está sí, tratando sí. de que la economía y, la, y los, las acciones eh, propias de... Sí, así sí, Inicia... La semana, la semana pasada se dio a conocer, se comentó sobre ese el plan o el proyecto que tiene el gobierno. De hecho, ya en el día de hoy algunas instituciones eh, públicas que se le ha pedido reactivarse, pero con el personal mínimo necesario claro. para poder mantener la actividad eh, abierta a estas instituciones. Es algo interesante. Eh, que yo espero que eso no eh, le haga ver, a, a, no haga ver a nosotros que ciertamente ya la situación eh, se, se está regular, de manera que esta acción por parte del gobierno de que se reabran algunas instituciones como el personal mínimo, sea una manera de que, porque hay que, hay que seguir las actividades de alguna manera deben de seguir. Entonces, eh, tomándose la medida del lugar, yo creo que es interesante, sin que esto pueda causar o sea un mensaje para que claro. el. Los dominicanos lo veamos como que ya todos podemos regresar a la normalidad, mucho podemos... normal. Claro, yo creo que no no podemos abusar de la, no podemos abusar de la mejoría, no podemos abusar, todavía sí, estamos dice? en el foco. Porque, claro, la idea del estado, asumo yo, eh, de hacer esto es igual como lo están haciendo, por ejemplo, algunas empresas privadas, como ah. el caso de los, de los bancos comerciales, así como también por ejemplo las farmacias y los supermercados. Claro. En el caso de los bancos, no tienen todo el personal completo están utilizando el personal mínimo para dar ese servicio porque de alguna manera eh, hay que atender a los clientes eh, retirando eh, los recursos para ah, poder, poder, eh, poder subsistir entonces en esa misma proporción entiendo que, es que el Estado Dominicano está haciendo el llamado a que las instituciones públicas puedan abrir sus puertas con el personal mínimo, reiterar reiterar eh, sin que esto sea un mensaje de que eh, se está normalizando todo en la República dominicana No es ese no, el no mensaje. Es ese, no, esa, no, no, no. Para que no eh, comiencen a, a, a abrir en masa las, los negocios y las empresas. Claro, no claro. Pasan, para que no pase del peregrino en Puerto Plata. Exactamente. no Y, y yo le yo mandé un escrito que yo lo publiqué que el después de la de la peste, después de la de, de esa, de esa la última pandemia, se, se se mejoró la condición y abusaron y como, hicieron hasta y movimientos en masa en, en las calles y de ahí en adelante hizo un repunte la pandemia que prácticamente mató casi igual personas como, como antes, ya cuando ya había mejorado. O sea que no podemos abusar, no podemos abusar. No resaltar, usar. por ejemplo, resaltar cuál debe, cuál debe ser nuestra actitud. Por ejemplo, el pasado viernes, Sergio, se, se tomaron posesión todos los alcaldes electos en la República Dominicana y, eh, salvo algunas excepciones, eh, todo se llevó tal cual. Eh, sí, vi las fotos y eh, son protocoladas. El distanciamiento se cumplió 100%, eh, los actos fueron sumamente breves, eh, en su gran mayoría, digo, salvo algunas excepciones, porque algunos municipios eh, armó alguna trifulca eh, por un asunto de que no cumplían con, con la famosa, eh, ¿cómo se llama? Que trajo oro. Peña Gómez, la oro. regla, de oro. No la regla se de oro, algunos cabildos. Eh, pero en sentido general yo creo que los actos se llevaron a cabo tal cual, eh, se diseñaron para que se mantuviera el distanciamiento y evitar de esta manera los contagios de este, de este virus que está afectando toda la geografía nacional. Esa debe ser la manera que debemos nosotros eh, hacer las cosas. Eso es cierto. Bueno, pero nosotros Sergio, serio hemos llegado, lamentablemente, ¿verdad? Porque hemos llegado al final de este contacto diario. Eh, agradecer su amable sintonía. Pues invitarle a todos ustedes a que no se pierdan la retransmisión de este contacto diario de 7.30 a 9 de la noche por el canal 56 de este grupo Telenor.